que comience sí, <risa> sí, así mismo señores, aquí estaba la doctora Pérez ahora estaba hablando sobre el tema del coronavirus en la parte médica nosotros vamos a tratar el mismo tema del coronavirus pero en la parte económica señores eh, los efectos económicos que ha tenido el coronavirus en la economía de China y próximamente en la economía mundial ahí iniciamos con una noticia de que hoy la bolsa de, de, de China se esperaba, porque recuerden que allá son la, ya son dos horas más, son más o menos las ocho y, y tanto de la noche. Ya ya el día de ellos pasó. Y la bolsa terminó con una, una baja de 7.79%. Inició con 9, se recuperó un poco. Recuerden que el gobierno de China anunció de que iba a disponer de 177 mil millones de dólares. ...para poderlo eh, inyectar a la bolsa... ...para evitar una caída mayor... ...o sea, que ese anuncio que hizo China... ...el gobierno chino... ...quizá contribuyó a que cayera menos... ...pero de todas formas la bolsa cayó casi un 8%... ...por favor Eduardo, dale un poquito atrás... ...para hacer un comentario ahí... Eh, ahí, es, ...ahí se ve también... ...de que eh, la inyección de, del capital... ...el desplome en la demanda de petróleo... ...y el IBEX, que es... ...vamos a decir la bolsa de valores de España... Está teniendo que lidiar fuertemente con, con este diploma de China. Ya sí, por favor. Eh, para que ustedes vean cómo una enfermedad, de acuerdo a, a la importancia que tenga, puede afectar la, las economías mundiales. Sobre todo el acceso turístico, la, el movimiento y el trasiego de las negociaciones se limitan. Se limitan mucho. mucho. mucho. Déjame decirte que, por ejemplo... Eh, porque los negocios se pueden hacer electrónicos, pero eso se necesita firma no, no, y, y, y convenio. Y, no, y tú necesitas también sí. transportar la mercancía, porque pero tú exact, es, el comero, es pero exact, tú tienes que exact, entregarla. Entonces, exactamente. casualmente, como anécdota lo cuento, yo tengo un amigo que es importador y él había incluso pagado, o sea, que hay que pagar un 50% al momento de la orden y otro eh, 50% al momento del embarque y él tiene ahora mismo, desde octubre tenía un pedido hecho con la mitad paga, ya pagó ahora para que lo embarcara, pero se ha topado que está en la ciudad, esa de Juan, de y, y él tiene su embarque parado, nada sale ni entra de esa ciudad China tiene ahora mismo 50 millones de personas en cuarentena sí. en distintas ciudades, lo cual es un gol y está teniendo que darle alimentación eh, bueno, sus condiciones no, de es no, Lo grande del caso, señores están eh, eh, construyendo un construyeron hospital. Ya. O, construyeron un abrían. hospital de cua, con 45 días. Hoy lo abrieron. No, no, en 10 días. En 10 días, en diez días. Hoy lo están abrían. Igualito que aquí, mira cómo está el San Vicente de Casualmente, eh, eh, ayer Danilo <ríe> fue al, al cabral Ibai, de Dipolito, de Lado, sí. y de desde Hipólito, como se han remodelado. Y esta gente, para que ustedes vean, es que el que se roba un les ahí le, le recortan un brazo. Oye, en 10 días hicieron un hospital, no una pancarta, no di que una. ¿Cómo se llama eso? Un telón, no, no, no. Un hospital. G ¿Qué te parece? Yo me imagino que, que el señor presidente de la República fue ayer sí. a Santiago, al Cabral va porque le dio vergüenza. Sí, yo creo que sí. Es, okay. y, y espero que venga aquí también, porque aquí tenemos no, aquí que no venga, años. Aquí que no venga, porque el hospital iba acelerado, desde que él llegó, la, al Lo siguiente claro. día se frenó todo. Que no venga mientras tanto. Que de allá. Que venga a inaugurar. Pero es verdad, fíjate, ustedes no se dieron cuenta de eso. Que iba acelerado, están así, que él anunció que en diciembre se iba a inaugurar el hospital. ¿Y ahora? Estamos en febrero. Aunque yo todavía. tengo una paciente, eh, la, la otra semana que la traté, me dijo que, que ella trabaja y Dice que no, que eso está rapidísimo, está acelerado. Yo no. No, no, no, no Gonzalo, seguimos. Apenas tenemos terreno. cinco años en eso bregando. Ah, pero faltan cinco más. Vino un punto que a mí me había llamado la atención que, de que no había acontecido. Dice China que acusa a Estados Unidos de crear pánico con el coronavirus. Uh. Ha habido un debate con, con ese tema. Eh, porque obviamente el coronavirus, por favor Eduardo un poquito atrás, el coronavirus no se lo en los Estados Unidos, es un hecho real en la, en la enfermedad que está, pero China acusa a Estados Unidos de sobredimensionar eh, el efecto y las consecuencias de, de, del, del virus en dos sentidos, lo acusa porque como tienen una guerra económica, en la medida que la economía ellos pueden paralizar pero la, la, la respuesta la tiene la, la pasada, la pasada. La pasada información. La bolsa de valores de China se ha desplomado. Exactamente. Entonces ellos tienen, según los chinos, tienen dos, dos intereses tiene el gobierno de Estados Unidos. Uno, mantener eh, un efecto sobre la economía china de parálisis que como en este caso se está viendo, que es real. Y segundo, de que es una forma muy sutil del presidente Donald Trump a callar todo lo que se ha hablado sobre el, el juicio político que se le está haciendo. Entonces, el, la epidemia existe, nadie lo puede negar, pero si tú la pones más grande de lo que es, si tú la. La, la sobredimensiona. La magnifica, entonces también tú puedes lograr que la gente deje de hablar de un juicio político que le están pasando, por el cual debo decirte de paso que yo siento vergüenza ajena, porque se ha manejado como si fuera en la República Dominicana o en cualquier otro país, sencillamente ahí los senadores dijeron: no, no, desde el principio, de, sin oír a nadie, él lo ha suelto, él, no, él lo hizo mal, yo creo, pero él lo ha suelto. Un asunto increíble, yo me he quedado sorprendido que la sociedad norteamericana se quede tan pasiva ante una situación tan grave como esa, pero así es la vida. Eh, ahí volvemos otra vez al tema de los mercados de China que se desploman, ya el día de hoy pasó, por suerte... Fue una baja grave, porque una, una, un mercado tan grande como el chino, en una baja de casi un 8%, es grave, pero no no tanto como se esperaba. Así que hasta cierto punto funcionaron las medidas. Es pues una muestra del impacto, la influencia que ha tenido esta situación de, de, de, del, del coronavirus con respecto a la economía. A la economía de China. De China. Ya por no China, el, sino del mundo. Del mundo, sí. exactamente. Sí. Eh, ya en otro tema, dice que Huawei y otros fabricantes chinos mantienen sus plantas abiertas por al coronavirus. Ellos han seguido trabajando, han seguido produciendo. Hay ciudades enteras cerradas, como dijimos ahorita, pero estas empresas están tratando de dar una sensación de normalidad y han seguido eh, produciendo. Edward, eh, Ya eso lo vimos también, las bolsas chinas se diploman en su reapertura. Por favor, parece que se repitió...